Gracias, Amado. Gracias, Carolina. Gracias a todo el equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo. Miren, yo quiero recomendar hoy eh, a la gente que nos ve un escrito, un artículo. Se llama La Estrategia de Manipulación de Noam Shonsky. Lo acabo de ver, lo compartió mi amigo Robert Abreu. Eh, y entonces, es interesante que la gente lea, que la gente profundice en el conocimiento para que, como dice la, el libro de los cristianos, la Biblia, eh, usted conoce la verdad y esa verdad le permite ser libre. Es decir, usted puede elegir entre, entre lo bueno y lo malo o entre lo que usted cree y lo que no cree. Esa recomendación, la, la estrategia de manipulación de Noam Chomsky, eh, es la recomendación que le hago para el día de hoy. Para que ustedes vean cómo eh, desde el poder se manipula el mm. pensamiento eh, de las personas y, y evidentemente manipulando el, el pensamiento se manipula la conducta. Eh, en el día de hoy yo quiero hablar sobre la parte histórica del derecho penal. Y vamos a hacer un... vamos a, a mostrar aquí algo de lo que yo llamo un experimento social. Me encanta eso, jugar con, con esos experimentos para ver cómo, cómo reacciona la gente, la sociedad. En una ocasión, oye esto, Pedro, tú que eres joven y, y, y eres una persona que te gusta escuchar y aprender. En una ocasión, en el juicio de, de Marlene Martínez... Yo veía, estando en el palacio, a una joven de la calle 5, muy eufórica ella, diciendo, si no hay justicia, vamos a quemar a este pueblo. Y yo la miraba con detenimiento y decía, ella realmente no quiere justicia. Ella realmente lo que quiere es encontrar un motivo para descargar su rabia, su odio. Era eso. Y ella, en su corazón realmente, se podía notar que ella anhelaba que soltaran a Marlin para quemar el pueblo. Porque ese era su Vía de desahogo. Y no pasó, en, en, en principio, ¿verdad?, cuando le pusieron los primeros cinco años a Marlin, la gente quiso salir a la calle, se pudo controlar eso, pero realmente hay un deseo de que no se aplicara la justicia para salir a, a quemar al pueblo. Esa es la sociedad. Este fin de semana, eh, en, en haciendo un paralelismo, este fin de semana, salió a relucir un video donde eh, Toxic Crow, oye esto, amado Toxic Crow, le dio una pela. Mírenlo ahí, y no lo vamos a poner mucho. Miren eso, miren eso. Él descargaba su odio, su rabia sobre ese supuesto ladrón. Miren, miren, miren la cantidad de fuetazos que le dio y con el, y miren la rabia con la que él le da. Entren para acá, muchachos. Pa, pues, bravo, no vamos, a, no vamos a, a reproducir eso, solamente para que la gente vea lo que se siente. Toxicro si dice, no me pongan el video, porque que el problema es que el video, ah, mira, él estaba robando, sí, pero ¿y si no fue él. Pero supongamos que sí que fue él. ¿Y, y, y qué cuesta cada, cada fuetazo de eso en la espalda? ¿Qué cuesta? Porque vamos ahora a la parte histórica. Resulta que él, supuestamente, ese, ese ladrón que tenía eh, eh, el barrio en sus obras, que con más de 40 robos, ya lo tenían hasta anotado los robos. Oigan esto: más de 40 robos. Él lo encuentra y le descarga toda su frustración, todo su odio, toda su rabia en fuetazo a esa persona, que puede ser o no el ladrón. Porque se supone que, está, que cada persona, cada quien, cada imputado, se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces hay que demostrar lo contrario. ¿Cómo? En un juicio. Oral, público y contradictorio. Con pruebas. ¿Mm? Eso no sucedió ahí. Mientras tanto, él tiene ese reguero de fuetazo en la espalda, en lo que se demuestra su culpabilidad. Vayan agarrando la sociedad. ¿Qué resulta? Yo he dicho en mis redes sociales que si Toxicro no es sometido a la justicia, entonces el Estado que está para preservar los derechos fundamentales estaría legitimando la venganza privada. ¿Pero qué es la venganza privada? Esa fue la primera forma, la primera eh, expresión de derecho penal que se dio allá en la época prácticamente primitiva con los primeros grupos sociales. ¿Qué era? Ah, Mado vino, me robó esto. Ah, ok, me robó el celular, yo voy a la casa de Amado, le robo el celular a Amado, me lo empato, le doy 40 a Pablo Amado, violo a la mujer, eh, quemo la casa y me voy, me vengué. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Dijo la sociedad, es que, es que están siendo muy excesivos. Entonces vino la ley de talión, porque es que la gente también hay que decirle las cosas como son. Vino la ley de talión, ojo por ojo y diente por diente. ¿Para qué? Para equilibrar, porque la venganza privada era demasiado excesiva. A ti te daban una galleta y tú matabas a la familia entera, entonces no había un equilibrio, decía, decía esa sociedad en ese momento. Viendo la ley de talión, ojo por ojo y diente por diente, ok. Tú me rompiste un diente y yo te rompo un diente, era más o menos un equilibrio, pero ¿qué resulta? Luego se dieron cuenta que tampoco era justo, porque aquel que no tenía, que solamente le quedaba un diente y le rompía un diente a otro, entonces tú y le rompía el último diente que le quedaba, no era justo. O una gente tuerta, ¿verdad?, que solamente tenía un ojo y te dañaba un ojo a ti, entonces tú y le dañaba el otro ojo y se quedaba ciego, no era justo. Luego, luego viéndola, ahí la, la compensación, la, la composición, luego vino eh, eh, la, la venganza divina, que entonces era eh, en nombre de Dios que se aplicaba justicia. Pero vean cómo era. Eh, vamos a ver si tú eres culpable, agárrame eso caliente ahí. Oye, shh, una, un hierro caliente, si te sana pronto, eres inocente, si no, eres culpable y te matamos. Oye, si te traga esto y no te muere en el intento, eres inocente. Si te muere, eres culpable. Una manera terrible. La, ¿m? la venganza divina. Y te, y, te, y, te, y te azotaban, y te torturaban. La venganza divina. Luego vino entonces la venganza pública, y luego el periodo humanitario, y así sucesivamente hasta lo que tenemos hoy. Porque es ¿Qué la gente tiene que saber? Yo quiero que ustedes vean, a partir de ese comentario tengo el Facebook mío abierto para compartírselo, un experimento social. Yo puse eso a ver cómo reaccionaba la sociedad. Si me pueden acercar el monitor para leer los comentarios de la gente. Pero yo entiendo a la gente, porque el rol social de la gente no es saber lo que, lo que nosotros los, lo, lo, los abogados sabemos. Yo lo entiendo, pero eso es fruto de la ignorancia. Por eso es que ese tipo de gente no puede dirigir la nación. Vamos a ver, yo publiqué eso. Vamos a ver el texto, el texto muchachos arriba, para luego ir con los comentarios. Dice ahí, Arriba, más arriba, más arriba, porque esa fue la noticia. Si Toxicron no es sometido a la justicia por esta acción, el Estado estaría legitimando la tortura y la venganza privada. Y eso constituye un retroceso enorme. Nos fuimos ya eh, a ese retroceso que yo me refiero. Vivimos en un Estado de Derecho donde ese tipo de conductas están prohibidas. Vamos a ver qué dicen los comentarios. Esto es un experimento social, ellos no lo sabían, yo sí. Vamos a ver con el primero. Si lo pueden abrir ahí, el primero, que nos hagan bien. Dice ahí. Eso está saliendo de control, dice Jean Paul eh, Añil Taveras. Juan López dice, creo que se le fue la mano, eh, debe haber sanción por este tipo de actos de barbarie, que sí está sancionado y penado en nuestras leyes. Dice Néstor Flow, señores, Néstor Flow, un comunicador de Telenor, de los Osobrosos. un tiro tenía que darle. Néstor Flow, qué vergüenza me das, qué vergüenza me das, porque tú no tienes historia, no tienes conocimiento para tú decir es esa vaina. Tú no estás entendiendo el sistema. Y como ignorante que eres, te lo estoy diciendo con rabia, ¿verdad? Porque tú, que eres comunicador, no debes hacer eso. Leonel Vicente dice, primero no era de nacionalidad haitiana, eso no viene al caso. Segundo, era un ladrón de barrio que tenía, según escuché, el barrio en zozobra, incluso el barrio del sector quería lincharlo y Toxicro evitó eso. Pero mientras lo evitaba, le dio 60 fuetazos. Un acto de tortura y de barbarie. Ronald, Yanquista Vargas dice, si es un delincuente debió matarlo. Tú estás yendo amado. Seguimos, Teófilo Nuño dice, bueno, parece que alguna haitiana te ha cautivado, amigo Yerjan Antiguo porque tú tienes un lamborismo con esa gente. A él yo ni siquiera le voy a responder, porque con toda la falta de gráfica que escribió ahí eso no tiene sentido. Eh, dice Domínguez, bueno, es que no se puede hablar más de los haitianos en este país. Eso no, vamos a ver. Rafael de Jesús dice, el supuesto maltrato a los haitianos es la nueva línea que trazó el PLD a todos sus militantes para atacar el gobierno, es más evidente que están desorientados y no pegan a uno. Tampoco le vamos a responder porque no viene al caso. Alex Pérez me dice, me gustaría que se metan a tu casa a ver si te, si, te, si te quedará tranquilo. Carlos Torres dice, es dominicano y es un, me voy a ahorrar el término, pipero, ladrón, familia de la amplia generación que se ha llevado tantos hombres mujeres de trabajo al cementerio. Entremos para acá señor ¿Vieron ustedes la sociedad reaccionando? Ninguno de los que están ahí Ha leído mínimamente O conoce mínimamente Lo que ha sido la historia del derecho penal Para llegar a lo que hoy tenemos ¡Ninguno! Por eso reaccionan de esa manera Y yo tengo que entenderlo Porque el rol social mío es orientarlos Decirles, señores, ustedes están equivocados Ustedes son la misma sociedad Que crucificó a Jesucristo sin una prueba La misma, misma sociedad que hoy la están reproduciendo. Y yo tengo que entenderlo porque según el funcionalismo, cada persona juega un rol en la sociedad. Pero mi rol es reaccionar como reacciona ahí afuera. No, porque yo soy un profesional del derecho, un estudioso del derecho, pero yo me voy al génesis. ¿Y por qué hoy somos lo que somos? Hay que entender eso para no hacer lo que ellos hicieron, porque ellos eran unos bárbaros, primitivos, ignorantes, hoy no somos eso por eso me dio vergüenza que Néstor Flow, un comunicador de aquí pero evidentemente con muy poca información y con muy poco conocimiento, y me excusa que te lo diga hermano pero para que no te pases de la raya porque tú perteneces a una, a una empresa de mucho prestigio y tú tirando el nombre de la empresa por el suelo como comunicador sin conocer la historia ¿te gustaría a ti que te acusen de violación y que te den 60 palos en lo que tú llegas al cuartel? en lo que se investiga o que te acusen de, de, de, de robo como pasó con un taxista que le dieron 40 palos y después resultó que fue una equivocación ¿y quién le devuelve esos palos? ¿están entendiendo la, lo violenta que es la sociedad? esa es la misma sociedad que va y te rompe una botella en el frente de tu casa cuando hay una huelga porque hay una carga emocional señores no estamos entendiendo esa sociedad violenta que hemos construido y que lamentablemente no recibe ninguna ayuda psicológica ni ninguna forma de descarga, es la que toma cualquier excusa para ser violenta, para manifestar su violencia. ¿Mm? Es esa sociedad que si ve, por ejemplo, que agarran a alguien por ahí que supuestamente estaba robando y aparece uno, un loco por atrás que dice ¡quémalo! Los queman. ¿Por qué? Porque se están dejando llevar de las emociones y la emoción no es compatible con la razón. Entonces, señores, si Toxicro no es sometido a la justicia por ese acto de barbarie, entonces el Estado estaría legitimando la venganza privada. Y usted dirá, pero fueron correazos. Sí, pero eso es tortura. Y entonces, si a él no lo someten, mañana le van a dar palo al que agarren. Y le van a dar tiros y le van a dar machetazos. Porque usted lo está legitimando como Estado y aquí ese tipo de conducta es tan prohibida. Tiene que ser sometido a la justicia de oficio ya. Ya el Ministerio Público tiene conocimiento de eso. Hace rato que debería estar encaminada una acción pública en contra de él. Porque no podemos permitir ese tipo de acciones. Usted dirá, ah, pero es un ladrón. Sí, pero tiene derechos. Y en el caso de él todavía no se sabe si es el ladrón, pudiera ser que lo agarraran por equivocación. Y en el caso hipotético de que sí, de que fuera él, entonces debe ser sometido a la justicia con un juicio oral, público y contradictorio donde se muestran las pruebas de que realmente es él y de que él cometió el delito. Y entonces el Estado le coloca una pena, que tampoco debe ser una pena para vengarse de él, sino para que esa persona sea reinsertada a la sociedad, que es el fin de la pena, que también tenemos que entender eso, la pena no es una venganza, la pena no es para vengarnos de, de, del delincuente, del condenado, no, la pena debe ir siempre reorientada a la reinserción, a la educación de la persona, para reinsertarlo en la sociedad, eso es lo que pasa en todos los países desarrollados, vayan a Finlandia, no pasan de 15 años las penas, no pasan y hay muchísimos condenados esperando fila, oye amado, esperando turno para cumplir su condena. Oigan qué país más civilizado. Pero mientras nosotros estemos en este nivel de barbarie, matándonos unos con otros, tirándonos la botella rota cuando hay huelga en el frente de la casa para ni siquiera poder pasar y quemándonos goma nosotros mismos en el frente, no vamos a avanzar como sociedad. Le dejo eso como consejo a la sociedad. En, si seguimos, ¿cómo vamos? Vamos mira, a terminar. en, 1500, en 1507, hay una, una historia. Sí, gracias, Yerian. Eh, hay, dos, hay, hay dos acontecimientos en la historia del derecho penal. Uno es La Raya de Pizarro que tiró de los delitos y de la pena, un libro escrito sí, por César Becaría. Por César Beccaria que realmente se llamaba César Bonesana, Marqués de Beccaria, pero todo el mundo lo conocía como César Becaria o César becaría Eh... Eso fue una raya de pizarro en realidad, porque los lo planteamientos que hizo Becaría en 1700 y pico, indudablemente que todavía se mantiene, sobre todo el tema de la proporcionalidad de la pena. Ningún, ninguna teoría sobre la pena ha podido cambiar el criterio de el equilibrio que debe haber entre la lesividad que produce el acto y el resultado eh, de, claro. la, de la pena. Pero hay un, hay un caso muy eh, sintomático en Trieste, Italia. En 1507, un panadero que iba cruzando el puente de los Lamentos, como se llamaba, en Trieste, encontró un cadáver y una daga, cogió la daga y la llevó a donde un juez y, el, y lo acusaron de que él había matado a esa persona. Y lo condenaron a la muerte. ¿Qué pasa? Que al cabo de unos años, después de muerto, un miembro del mismo tribunal que había descubierto que su mujer le estaba haciendo infiel con, ese, con esa persona y que fue quien lo mató, no pudo soportar más y declaró su culpabilidad. Y a partir de ese momento se obligó por la ley en Trieste que antes de cada juicio se dijera el ujier, o sea, el alguacil, uh -huh. se parara y dijera, recuérdense del pobre panadero. Sí. O sea, el error que se cometió, irreparable totalmente porque fue la muerte. Claro. Eh, recuérdense del error que cometieron para que eviten volverlo a cometer. Mira, déjame hacer una recomendación a la gente que, nos, que escuchó el comentario. Mm. Para que, para que puedan entender un poquitico de lo que es el sistema de justicia y las barbaridades que se cometen en nombre de la justicia, busquen hoy en YouTube La Verdad de Soraya, una película interesantísima de un hecho de la vida real. Se llama La Verdad de Soraya, nótela, La Verdad de Soraya. Y cuando usted vea eso, usted va a entender más o menos la línea por la que nosotros vamos. Una mujer, ¿verdad?, eh, de un país de Medio Oriente, que el marido cuando se iba a divorciar de ella no quería pagarle la parte que le correspondía y se inventó que, le, que ella le estaba haciendo infiel y en ese momento, verdad en esa época, a las, a las mujeres infieles, ¿qué hacían? La lapidaban. ¿Y qué logró él? Se, se, ¿verdad? Eh, se confabuló con un grupo de hombres, que es una cultura bien machista, ¿y qué, lo, qué lograron? Que la mujer fuera condenada eh, por adulterio. La mataron. Siendo inocente, vayan a ver esa película para que vean lo que es el sistema de justicia. Bien, bien.